¿Qué tal? Mi nombre es Valeria yaquemin trabajo en la Oficina Judicial de Zapala, eh, organismo nuevo que se creó a partir de la reforma del Código Procesal Penal. Eh, y bueno, es todo, digamos, un cambio, eh, se refiere a todo lo que es administrativo, de soporte a la actividad de los jueces, ¿sí? Y bueno, la ventaja que tienen ustedes, digamos, es ingresar a este Poder Judicial por lo menos en la parte penal ya, con todo lo nuevo, ¿sí? que a nosotros por ahí nos costó bastante este cambio de chip con todo lo anterior, este, que es una de las ventajas y bueno, lo que se espera de las personas que ingresen es primero el compromiso por ahí de volcar todo lo que se aprendió en, el, en la capacitación ¿sí? y después bueno, el tema de el trabajo en equipo me parece, ¿sí? que es importantísimo en, por lo menos lo que es la oficina judicial, son este, un montón de áreas ¿sí? que trabajan todas relacionadas y eh, digamos, con el aporte de cada uno se llega a lograr el resultado que uno quiere obtener, que es digamos acá específicamente que se realiza una audiencia. ¿sí? Todo lo que es um, recursos materiales y recursos humanos. ¿sí?